Emocionada, Pueden verlo muy emocionada Porque vamos a hacer algo Dani se está riendo, ¿de qué te reís? De tus caras de loca Estoy muy emocionada porque vamos a hacer algo que me tiene muy, muy, muy ilusionada Pero antes que nada quiero que vayan y dejen todos un gran like a este video Para más cosas así Si no están suscritos Quiero que vayan y se suscriban ya el canal que están esperando así que suscríbanse al canal dejen su gran like suscríbanse a todos mis otros canales y al canal de Dani que lo tienen en la descripción y qué vamos a hacer Dani vos decíslo. vamos a Darle una sorpresa a Umi Él no se muestra, no sé por qué Hola, Dani Hola ¿Vamos? Hola, soy Dani <ríe> Vamos a hacerle una sorpresa a Umi ¿Y en qué consiste esto? Como pueden ver, no estamos en casa Estamos en la casa de mi mamá y mi hermana Que es justamente donde Umi está ahora ¿Por qué? Porque nosotros volvimos de nuestra luna de miel Y dentro de poco nos vamos de viaje de nuevo Que no les puedo decir a dónde Solo les digo que Bueno, sí, les puedo decir a dónde Pero no les puedo decir por cuánto tiempo ni por qué Nos vamos a mayor para pasar con la familia de Dani Y nos vamos a ir por un buen tiempo Entonces, ¿qué es lo que pasa? Meli tiene que quedarse con Umi Porque ella se ofreció Entonces dijo, yo la cuido, no pasa nada Habíamos pensado en si llevarla o no a Umi eh, De viaje con nosotros Pero como teníamos que llevarla en el avión Y eso puede causarle mucho estrés A la pobre urona Y además, te dicen que es conveniente sedarla Yo no quiero que mi mascota pase por eso Entonces, para evitarle todos esos problemas a Umi La vamos a dejar con Meli Y pues, por eso estamos ahora en la casa de mi mamá Y hola, Dani, ¿qué estás? Tal? Mira, ¿Talí? estamos viendo el colete Mira, mira, mira, mira, paren, mira, mira ¿Qué está haciendo? Bueno, paren, porque la cosa fue que dijimos Vamos a comprarle cosas a Umi Porque teníamos que ir a comprarle comida Y ese tipo de cosas Y dijimos, vamos a comprarle otras cosas Para que tenga más juguetitos y todo Y, y esas cosas Así que vamos a mostrar primero qué es lo que compramos Y después Umi está en la otra casa Vamos a llevarlo Y vamos a ver que ella vea sus nuevos juguetes Creo a que no. A reaccionar a ¿no? nada, nosotros somos, estamos, vamos a estar más emocionados viéndola a ella que ella, ella con las cosas. Pero fijaos, ¿qué que es, que es eso? Una paraguaya, es, forma bonito. es un mono, para porque la cosa es así, de los bracitos se cuelga, porque ustedes saben que los hurones sí. duermen en jaula, después ella está suelta, pero dormir duerme en jaula y tiene ganchitos para atarlo de la jaula y ella se puede meter. Por acá, por la panza del mono o por la boca ¿Vieron? Y puede dormir acá adentro Que es súper calentito Como acá en Argentina estamos en invierno Ella está durmiendo en una hamaca común Y le ponemos una toallita Una mantita Para que se tape. ¿Cuál es el problema? Que a veces la tira la mantita, entonces se queda sin mantita Y con eso evitamos Que tenga problemas con sentir frío Porque capaz que tiró la manta Y no vuelve a buscar a la manta para No va a dormir abajo, entonces se muere de frío Y esa es la cosa más útil que dijimos, vamos a comprar porque hace frío Toma. Y después chan, Dame las cámaras Esto es lo que más ilusión me hace Y ¿Eh? es como me siento re tonta Porque soy una chica de veintipico de años Ilusionada porque le compró un pelotero a su no, no estoy no, no, no estoy jugando Es un pelotero de verdad Es un pelotero de verdad O sea, miren, de hecho, acá hay hurones jugando Viene con pelotitas Acá lo pueden ver. Porque es un pelotero. Porque es un pelotero. Y tiene para poder conectarle los tubos. Estos es para que los hurones jueguen. Así que vamos a llevarlo a la otra casa donde está Umi durmiendo. Y quiero también que eh, verla jugar acá adentro. También le compramos ropita y cosas así. Pero no sé si eso lo vamos a mostrar ahora o no. Mm, okay. Yo creo que. Yo creo que. Tienen que dejar muchos likes para ver a Umi desfilando por una pasarela con ropa. Ay, es que es muy tierna. Se la compramos también para que no tenga. Frío la ropa, pero no se las vamos a mostrar ahora. Capaz, no lo sé. Así que vamos a llevarle todo esto a Umi. ¡Ali! Hola, Meli, ¿qué tal estás? Estoy sí. en pijama, pero bueno, no importa. Es un escracho que le acabo de hacer porque la Evelyn le acaba de preguntar si quería salir en el vídeo o no y yo he empezado a grabar. Acá, acá me pasa me nada está, está el pijama y son las 5 de la tarde eh, Pero bueno, ¿Cómo explicas eso? Porque me bañé y, bueno, me pongo el pijama cuando me termino de bañar y después me cambio Así que nada, bueno, hola Valen, porque acá está uno. Hola Hola, soy Lina ¿Por qué gira la cabeza para la derecha? ¿Ves? Todo el mundo gira la cabeza para la derecha Es para la izquierda, es hola, soy Lina Ve, hazlo tú Hola, soy... ves cómo gira para la derecha todo el mundo gira para la, la derecha venga, venga, venga. <ríe> Ella está acá refugiándose y ven a lo que me refiero de que tiene como una, tiene como una mantita esto lo tira todo el tiempo mi hola, Bubi. ¿Hola? hola mi amor Humano, hola mi amor hola mamá me viniste a visitar estoy con la tía ya no la aguanto digo me cae bien esa humana hola mi amor y dice oh libertad vamos a sacarla venga cosita y tiene también esta camita que ahora no la usa porque le da frío una cosita Mamá, mamá ¿Dónde bueno, estamos? Mi amor No sé si estuvo afuera hoy o no Pero va a estar un ratito ahora sí, jugando estuvo afuera Ah, ¿tú afu afuera? Yo la cuido, la dejo afuera <risa> Hasta que me empieza a morder los zapatos Sí, Umi tiene una, un serio problema con morder zapatos Mostra tus botas como quedaron Uh, oh, miren esto Si van a tener hurones, tienen que tener cuidado con los zapatos Bueno, a ver, hay, hay hurones que les gusta el cuero Y a ella le gusta el cuero A ella le gusta el cuero y no le gusta el agua, es un hurón raro no Umi está reaccionando a cosas nuevas que está viviendo Umi está viendo, le trajimos el túnel Porque este túnel es de ella Lo tiene hace un montón, pero había quedado es como, en casa es como, oh, Me esto. reencontré con esto, dice esto es como, ¿cómo era esto? No me acuerdo cómo se jugaba. Y ahora lo que quiero hacer es primero ponerle la camita. Ah, después... se acuerda, se acuerda. Ah, mira, esto funcionaba así. ¡Wow, qué loco! <risa> primero ponerle la, la camita. Está buscando una salida. Para, para, para, para. Está buscando una salida. Deja al buscar buscar una salida. ¿Pero si la dejé. Ahí está. Es como, y se va. Iba de nuevo. No, no, no se Umi, Umi, Umi, los zapatos no, ¿eh? Umi, Umi. En la caja parecía más feliz el mono. Acá parece que está muriendo, pobrecito. Mírenlo. A ver si a ella le gusta. Hay que ver. Está colgado ahí todo estirado el pobre mono. ¿Qué pasa, Umi? Humano, no me atraparás con vida Vení para acá, burona Vení, Umi Te estás queriendo esconder de mí Perdónen, chicos No es que yo soy un antisocial Es que estoy... Está trabajando Está trabajando Hashtag Melina Trabajadora A ver si le gusta o no el monito Capaz que piensa que la quiero encerrar en la jaula Y es nada más un reconocimiento de su, de su nuevo amigo El mono La pregunta es cómo va a llegar el mono Porque está un poco lejos de... Uh, creo que creo que estoy inspeccionando Ahora mismo porque sí, como es ¿qué nuevo es, esto? es como y esto qué es esto humano por qué pusieron estas cosas en mi casa a ver ¿Le ah, gusta. miren, se puede subir así sí me parece que le gustó eh ay que si ¿ves cómo se va a meter está descubriendo está descubriendo me encanta soy fan a ver ahí va si no sabes cómo subir al mono Ok, creo que está teniendo un poco de problema. Creo que, que, hay que lo que hay que ponerle es Esto, lo que es el para subir Acá Más de un costado, claro, claro. Es que Está muy en el medio y no puede subir Pero a ver Umi se estresó es como, y dijo, me voy a tomar agua, humanos Yo creo que hay, hay que hacer un segundo intento Para que Umi ponerlo otra vez Ahí está A ver si ahora puede ¡Uy, no, no, no, Umi se pone no. a explorar Estaba como, pero quiero salir también A ver, me parece que se la pusimos muy lejos, ¿no? No, no creo no. que mira, está mira, perfecta, ¿ves? Ahí está, mírala me encanta, creo que es un hurón feliz. Estoy inspeccionando. Oh, humanos, gracias por el regalo. Yo traduzco lo que ella quiera decir, aunque en realidad no le digo. Mira las patitas. Ese humano se acaba de tragar a mi hurón. Y además mueve la boca como si estuviese comiendo. Es muy sí, raro. mal. A ver, Tumi. Ay, le gusta. Mírala, tiene la carita aquí, es feliz. Hola, humanos. Gracias, humanos. Ay, mírala. ¿Ves cómo, cómo le iba a gustar? Me está no. mirando la cámara. Chao, me voy a dormir, dice ahora No, me está infeccionando por ahí adentro ¿Qué es eso? ¿Está, está bailando adentro el mono, ¿qué onda? Umi, ¿dónde está? Papá, papá Déjame, estoy bien acá adentro, dice Yo creo que ya está, de ahí no la movemos, ni pelotero ni nada No, pero quiero, Ay, que veas, quiero ver cómo reacciona el pelotero, a ver, ahí está, venga Umi Venga Ya sabemos que sí. esa prueba la ha pasado Bueno, entonces mi amor, ¿estás lista para tu segundo regalo? Vamos, a ver Adiós Umi Está como, ¿qué, qué, qué pasa Umi? Está corriendo Ok, chan, chan, chan. Vamos a armar el pelotero. ¿Cómo bueno, esta cosa? se abre y ya está. ¡Oh! Me encanta. A ver. Ya está. Hay agujero, Umi se va a meter. Sí, hay un agujero. Y espera porque acá vienen las pelotitas, ¿eh? Venía acá, que se vea de arriba, a ver si se mete. Sí, mira, se está metiendo. No, no ya no. ¡Pii! A esto le falta pelotas. Quiero más pelotas. A ver, está mirándolo. A ver, Umi, vení, te gusta. Bueno, no, está bien. Nada más quería meterte, pero te estás metiendo sola. Está como dudando, ¿no? Está como, ¿qué es esto? No lo conozco. Esto, hay algunos tubos. Creo que este no entra, pero hay algunos que se puede conectar y puedes hacer que el hurón, como que salga, se meta ahí. A ver si puedo. Ya está así, así está ahí. Mírala. Entonces está en el pelotero y de repente si quiere puede salir y meterse en el tubito. E incluso puedes hacer los como que el tubo entra por un lado y salga por el otro lo que pasa es que si quiere salir y se cansa Se le va a costar salir pero mírenla, mírenla ¿estás jugando con las pelotas? ¿es verdad? Está jugando con las pelotas nunca la había visto jugar así con pelotas ¿eh? Mira le gusta ¡ah me muero de amor! Ay nunca la había visto jugar así con pelotitas Ay, estamos todos arriba de lurones como mírala mírala mírala se pone nerviosa creo porque no las puede agarrar pero es tan tierna Me encanta Creo que entre la cama y esto No sé con qué se va a quedar Pero va a querer estar jugando o durmiendo Bueno, es lo que hace todos los días, ¿no? Así que no hay mucha diferencia Miren esto, chicos, lo que acabamos de descubrir Dale, tirale la pelota Baila, busca O sea, es como un perrito Pero la diferencia es que no te la trae Se la quiere llevar Bueno, chau, chau ¿no? Mírala y juega, me encanta, literal, nunca la vi jugar tanto, eh O sea, sí la, la he visto, tal vez, jugar un rato y todo Pero nunca la vi con algún juguete como tanto, tanto Era como jugaba dos minutitos y se olvidaba Con esto está, como que va un buen rato Acá está su pelotero, allá está Umi jugando No lo puedo enfocar, ahí está Mírala, ahí viene, ahí viene Se vuelve loca, a ver, pásamela, pásamela Umi, acá Umi Hola. <risa> ah, ah, me morció el dedo. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey. va, mírala! ¡Ay, me encanta! Ah, Soy super fan. Ah, oh, está ahí, está ahí. No, no, no, la perdió. Es? Ahí. Ah, ahí. está, ahí la encontró. Ahora te quiere comer el dedo. Así que Chicos, hasta acá vamos a llegar Esa fue la sorpresa que teníamos para Umi Y que estábamos súper, súper Súper emocionados para darle La verdad es que me encanta verla súper feliz Me encanta que mi mascota esté súper feliz Y se va a quedar al cuidado de la tía Amelie Por un tiempo o la Dani que está ahí atrás A mí también me gusta que mi feliz. mascota esté feliz La tía de Amelie que está ahí atrás trabajando feliz si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse. Recuerden que tienen el Instagram de Umi también en la descripción. Ahí Dani está saliendo atrás. El mío también. El de también. Sí. Tienen también nuestros canales en la descripción. Así que pasen y suscríbanse. Y mírenla cómo, cómo va feliz corriendo por ahí. Les digo que ahora sí será. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!